¿Eh? ¿Qué tal, Legion Oxlack? Sean bienvenidos a un video más de evidencias paranormales. Este me fue enviado al WhatsApp por un suscriptor y me parece que es bastante interesante, tanto como para compartírselos en un solo video. Vamos a ver lo que él nos escribió. Mi suegra estuvo internada en el liste de Irapuato, Guanajuato. En su cuarto donde ella estaba, la puerta estaba cerrada y de la nada se abrió. Pensaron que era un médico o alguna enfermera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 ¿Eh? Nada más. Por amor de Credo, para que no se vaya a Mira, solo se está moviendo, yo no se está moviendo.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 No, ya, no. ya no. Algo que me gusta de este video es que estamos viendo en este ángulo que no hay nada por debajo de esa mesa. Es decir, el vaso no está siendo jalado ni por un imán, ni por un hilo, ni por nada que haya alrededor de la mesa. Simplemente se desplaza solo. Vemos que incluso pues ha quitado la servilleta para ver si sigue haciendo este movimiento. Parece estático por momentos, pero de pronto comienza a hacer movimientos pequeños, movimientos hacia el lado derecho poco a poco. Algunos mencionan que está moviendo la mesa, pero por ejemplo acabamos de ver que se acaba de desplazar y el desplazamiento no es como si se moviera la mesa completa, sino solo el vaso, incluso el líquido, se ve que se mantiene en la misma forma, no se inclina ni mucho menos. Aquí estamos viendo otro ángulo en donde podemos apreciar que el agua no se está inclinando, no se mueve, sino es solamente el vaso que poco a poquito comienza a moverse hacia el lado derecho de la mesa. El primero fue un desplazamiento muy brusco y los que están siguiendo son pequeños desplazamientos, pero el vaso aún sigue con su movimiento. La persona que me mandó este video cree que efectivamente un fantasma aquel día entró al cuarto de su suegra y que se hizo presente al abrir la puerta y después al mover el vaso, como lo estamos notando en el video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que efectivamente sea un fantasma el que quiso llamar la atención con estos movimientos? Muchos de ustedes comentaron que Quizá había una burbuja de aire bajo el vaso o que la superficie estaba húmeda y que por eso el vaso se deslizaba. Es una eh, hipótesis muy razonable y objetiva. Me parece que esta sería la respuesta correcta. Sin embargo, estamos viendo que en el video no se ve nada de humedad. Creo que la mesa se encontraba seca. Por eso me parece tan interesante este video. Creo incluso que puede ser verdadero, que el vaso se estaba moviendo solo. Es un video muy interesante y no me gustaría concluir con que solamente la mesa estaba húmeda. Creo que le voy a dar la oportunidad de que esto sea por el momento un misterio. ¿O ustedes qué opinan? Síganme mandando sus evidencias a mi correo que aparecerá en pantalla, oxlacoficial.com o mucho mejor a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Mi nombre es Oxla Castro y los espero todos los días con una evidencia más por analizar. Hasta mañana.